Saludos apostadores de Samán de la Suerte Bienvenidos a Jugar y Ganar Este es el sorteo 7216 16 Para hoy lunes 8 de mayo Supervisa nuestro sorteo Delegados de Al Empresarial y Lotería del Cauca Juegan ya las baloteras Apostadores, mucha suerte En el departamento del Cauca Apueste de Samán de la Suerte en, Acertemos su red y Supergiros y Muy atentos Ganadores Samán de la Suerte Aquí está su número 4 8 8 2 verifiquemos ganadores el número es 4 8 8 2 delegado ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores felicitaciones si quieres ganar ganar de verdad juega Samán de la suerte feliz tarde. Te paga de una Samán de la suerte es tuyo es mío